Jonathan Valdivieso, presidente del Observatorio por el Derecho a la Ciudad. Eh, bueno, justamente en la ciudad es donde más que aflorar están explotando todas las necesidades, todas las, las faltas eh, en los barrios populares, en las villas. Eh, Coméntame cómo, cómo es la situación, qué es lo que, lo que está pasando, eh, la falta de agua, los contagios masivos. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Eh, algo bastante evidente, ¿no? las desigualdades espaciales y urbanas se amplificaron en este contexto de la pandemia del coronavirus. Eh, y algo muy relevante es que en las crisis económicas, generalmente la cuestión habitacional y la cuestión de la relación de las personas con el suelo, con el territorio, quedan de lado, ¿no? quedan con muy poca prioridad y al margen. También en este caso, donde hay una conjunción de la crisis sanitaria y una crisis económica, se pone descubierto que la cuestión habitacional y la crisis habitacional que tiene la Ciudad de Buenos Aires es un elemento muy importante para eh, resolver o mitigar eh, esta crisis sanitaria. Pero lamentablemente no lo vemos como una oportunidad, o no lo están viendo así los gobiernos, sino lo estamos viendo con las consecuencias negativas justamente de no haber abordado la planificación territorial y la gestión de vivienda en estas últimas décadas. Y por eso vemos que actualmente los focos de mayor contagio y expansión del coronavirus tienen que ver con los sectores de la ciudad que tienen un, una vivienda más precaria o que sufren déficit habitacional. Y no solamente estamos hablando de los barrios populares o las villas, sino también los dispositivos de emergencia que el gobierno estableció para las personas en situación de calle. Hace una semana nos enterábamos, por ejemplo, que casi el 95, 85% de las personas que estaban ubicadas en el parador de tiro se contagiaron. Claro que nosotros veníamos denunciando que los dispositivos para personas en situación de calle no eran los adecuados a aglomerar personas, sino que lo mejor y lo más conveniente era destinar a esas personas a viviendas sociales. Hacer. Bien. Eh, ¿Qué pasó, ¿Qué pasaba con las promesas del 2017 del, del jefe de gobierno eh, porteño cuando hablaba de justamente de estos proyectos de urbanización que para fines del 2018 eh, iba a estar toda la infraestructura eh, necesaria para, para el agua, para, para llevar eh, estos servicios esenciales a, a las villas? Bueno, en primer lugar, eh, nosotros fuimos muy críticos de cuál era el espíritu que existía detrás de los procesos de integración social y urbana. Para nosotros, estos procesos tenían una imagen bastante marketinera, de marketing urbanístico, de la integración. Pero por detrás estaba el espíritu del gobierno y los deseos de muchos funcionarios de empresas desarrolladoras inmobiliarias de apropiarse de esa tierra. Y eso lo detectamos a medida que se fueron implementando los procesos de interacción social urbana, donde muchas decisiones que el gobierno fue tomando estaban orientadas más a lograr que el barrio sea expulsado por el mercado inmobiliario futuro, que a consolidar el barrio. Y una de esas decisiones muy manifiestas era justamente no garantizar la infraestructura sanitaria en las villas de la ciudad. Si el gobierno hubiese destinado todos los miles de millones de pesos que destinaron los barrios a garantizar la infraestructura sanitaria, al día de hoy, la gran mayoría de los barrios porteños tendría acceso al agua potable segura y formalizada. Pero ellos decidieron avanzar con procesos de construcción de viviendas nuevas, en muchos casos muy cuestionables, como son las viviendas en el barrio Carlos Mujica, que para como están denominadas o categorizadas por la familia del barrio, son viviendas de cartón, porque la verdad que fueron construidas de forma muy precaria y con un sistema constructivo que tampoco se construyó a la perfección como ese sistema de premio premium Y esa decisión de no consolidar el barrio este, se vio concretada en no consolidar la infraestructura de servicios públicos. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene la intención de triturar y transformar a las familias de los barrios que ahora no son propietarias de suelos sino que lo ocupan, transformadas en propietarios, pero de, de viviendas precarias, ¿no? viviendas que no van a tener todavía el acceso garantizado a todos los servicios públicos. Y esa demora, y, por qué? y también que tiene que ver con esos anuncios políticos, utilizaron los procesos de integración social urbana para campañas electorales, donde iban anunciando fechas de finalización de obras que nunca se cumplieron, porque por una parte estaba la imagen de mostrar que, se, que hacían algo, la imagen de mostrar que justamente para las elecciones era el gobierno que más había intervenido en las villas, pero en la realidad demoraban todas las obras y construcciones a futuro para evitar que el barrio se consolidara. Y eso es una muestra manifiesta de por qué luego de cuatro años, y repito, con cientos de miles de millones de pesos invertidos, ninguno de los barrios porteños, ni ninguna familia de los barrios porteños tiene el acceso al agua potable regularizada ni tampoco ninguno de los otros servicios públicos, ni que hablar de la cuestión de la de, la de la energía. ¿Y ahora cómo están actuando, cómo están respondiendo a, a esta situación crítica? Porque tres semanas eh, sin agua y la, y la Villa 31 no hablan demasiado bien del de de, de, de actuar urgente del gobierno, ¿no? No, en absoluto. Eh, lo que mencionábamos recién en la crítica de por qué no hay infraestructura definitiva en los barrios, ¿no? Que es una cuestión grave que no ha sucedido en estos cuatro años, eh, donde empezaron estos procesos de declaración. Era una, un pedido que nosotros veníamos sucediendo hace décadas y que tampoco los otros gobiernos habían intervenido. Pero aún más grave es que no tengan un protocolo, no lo tenían antes y que no lo tengan al día de hoy con la pandemia de coronavirus, un protocolo o un plan de contingencia para garantizar el agua potable a las familias que no la tienen cuando se corta el agua o cuando la, la presión es muy baja. Una cuestión es que hayan demorado o no hayan hecho las obras definitivas para otorgar un servicio a través de la red. Y otra cuestión es que tampoco tengan un plan para garantizar la acceso de agua potable a través de camiones externas o agua envasada. Y eso es lo que notamos justamente en la 31, que es una parte reprochable de que las obras que tenían que, que, que estar finalizadas en 2018 no lo están, que no sabemos qué hicieron con el dinero que todavía siguen haciendo obras, que no sabemos si cuando finalicen van a funcionar, pero durante 12 días también, en los sectores barrios barrio que se cortó el agua, el gobierno no fue capaz de tener un sistema y una prestación de servicio para garantizar el acceso al agua potable. Y eso está sucediendo en, y se replica en otros barrios de la ciudad. ¿no? La cuestión de la falta de agua es una cuestión que no se soluciona de momento y definitivamente. Es una cuestión muy recurrente que va cambiando de lugares. Puede ser que en una manzana de los 11-14 no se tenga agua esta semana, luego esa problemática se traslade al barrio de la carbonilla, luego a los pinos, luego a la producción de cajas Lo que debería existir para el gobierno es justamente un plan donde, a medida que va detectando que falta el agua, el, pro, el aprovisionamiento de ese recurso no demore días, ¿no? sino un par de horas hasta llegar a las familias que lo necesitan. Muchas veces no identifican a las familias, ni informan cuándo van a ir, ni en qué horario, y van a los barrios, preguntan a cuántas familias que tienen agua, si por mala suerte algunas familias le responden que sí, el camión se vuelve lleno, sin haber averiguado o certificado realmente dónde todavía reclamo de falta de agua, no, que tiene que ver más con la cuestión de ineficiencia y cómo está pensado el sistema. Eh, justamente por esa falta, falta de plan de contingencia es que acudimos a la justicia presentando un amparo el 7 de abril ya hace casi dos meses un mes después la justicia el 5 de mayo ordenó al gobierno garantizar agua potable a todos los barrios de la ciudad a 400.000 personas que actualmente no, no tienen acceso al agua potable ya que una cuestión a, también a destacar es que la infraestructura y la red interna de los barrios fueron construidas por las propias familias, en algunos casos estas construcciones son construcciones provisorias, también construidas por el Estado, pero como no están conectadas a la red formal, como no tienen un mantenimiento constante, y no tienen una presión adecuada, no puede considerarse que es agua potable. Por más que en algunos casos las familias tengan agua, o les llegue agua por esa red, no se puede garantizar que esa agua es potable, y justamente como una medida para prevenir eh, el coronavirus en el esquina personal, la recomendación es que si tiene personal, se haga con agua potable, ¿no? no con cualquier tipo de agua, ya que la OMS ha detectado también que el agua que se mezcla con líquidos cloacales, con agua servida puede eh, permitir que el virus permanezca muchas más semanas a que si es agua potable. Volviendo a la causa judicial, la justicia ordenó, entonces, el 5 de mayo, a garantizar agua potable, y hasta el día de hoy, el gobierno no ha presentado Ningún plan de contingencia ni plan de actuación en la causa judicial. No, no ha presentado ningún escrito de que se no judicial, salvo pedir la apelación a la justicia para que los jueces de Cámara revisen la sentencia después de primera instancia, con argumentos que son muy, muy dramáticos, en el sentido de que hay una emergencia y que las familias están padeciendo estas necesidades. Y el gobierno responde, por ejemplo, que la responsabilidad de garantizar agua en los barrios ya ni siquiera es de la empresa AISA, sino que es del Estado Nacional, ¿no? Algo como si el jefe de gobierno o la Ciudad de Buenos Aires no tendría nada que ver con garantizar ese derecho. También dicen que la sentencia avasalla el derecho de propiedad de la administración, como si los recursos del Estado estarían para ser manejados discrecionalmente por el jefe de gobierno y no para justamente estar garantizando derechos como establece la Constitución de la, de la Ciudad con esos argumentos, que están casi próximos a la perversidad, que es cierto, el gobierno sigue cuestionando las sentencias judiciales en la justicia, pero, por más que esa sentencia sigue vigente, ya que la apelación no inhibe la vigencia de la medida cautelar, eh, no ha cumplido y no ha dado activo el cumplimiento de esa sentencia. ¿Cómo es el trabajo que están haciendo ustedes desde las organizaciones, desde el observatorio, están están trabajando muy activamente en lo que es, en lo que son las villas y hoy justamente había una audiencia por este tema qué novedades hay esta vez. sí la, la gran cantidad de problemas que que tienen que afrontar las familias en los barrios no solamente tienen que ver lamentablemente con la falta de agua potable sino con cuestiones que se refieren al servicio de alimentación en los barrios la cuestión para la educación la cuestión sanitaria, la acceso a la salud, qué sucede con la violencia de género, qué sucede con los desalojos, por falta de pago. Recordemos que ya la Argentina y los barrios estaban sufriendo una crisis económica, el 70% de la población de los barrios populares está debajo de la línea de pobreza, con datos que eran previos a la pandemia. Ahora, con la pandemia, como sucede a todo el país, los ingresos familiares se han reducido, por lo tanto, estos niveles de pobreza han aumentado en los barrios. Y eso genera que muchas personas que alquilan los barrios no puedan pagarlos y que los propietarios, a través de la violencia, los desalojen, ¿no? Que es una cuestión que, por ejemplo, cuando salió el decreto nacional suspendiendo desalojos, prorrogando los contratos de alquiler y postergando el pago de los alquileres, no tuvo en cuenta que en los barrios populares, si el Estado no interviene protegiendo a las familias inquilinas en forma eh, directa, ¿no?, con presencia del Estado, en, en los barrios, por más que es un decreto nacional de suspensión de desalojo, los desalojos ocurren igual. Justamente, si una familia tiene para pagar, no es que el propietario va a la justicia a pedir desalojo, sino que directamente lo hace por la fuerza, por la ausencia de un Estado que pueda garantizar que no se cometan esas violaciones y esos hechos de violencia. Bueno, todas esas cuestiones eh, el gobierno las está desoyendo no las está atendiendo, y nosotros, eh, como organización, que tratamos de agotar todas las vías institucionales, estamos presentando acciones judiciales en cada una de estas líneas. Una de las acciones judiciales que presentamos es para discutir un protocolo, que no puede ser que a dos meses del la, de aislamiento la de social obligatorio, la ciudad de Buenos Aires todavía no tenga un protocolo específico para los barrios populares. Y a un mes de que haya estallado en el barrio de Palo Mejica el, el contagio del de, coronavirus. ¿no? Eh, todo este tiempo tuvo el Estado para prepararse y tener las herramientas adecuadas, hasta el día de hoy no lo tiene. Lo cual también hace rediscutir, lamentablemente, el rol que ha tenido el Estado en la Ciudad de Buenos Aires con el aislamiento social obligatorio, porque el aislamiento era la medida extrema para garantizar que el Estado pueda tomar las medidas preventivas y adaptarse a esta nueva situación. ¿no? Era una situación... Eh, donde esta medida le daban tiempo al Estado para adecuar sus políticas y hacer sus protocolo. Bueno, ese tiempo, dos meses en la Ciudad de Buenos Aires, fueron totalmente desperdiciados y tuvo que venir la justicia de la ciudad a eh, ordenar al gobierno que presenta un protocolo que en audiencia del día de hoy, en esa causa judicial, eh, la ciudad comentó que va a acercar ese protocolo el día viernes de esta semana, y también el juez anunció que va a crear una mesa de trabajo para controlar ese protocolo, para que el protocolo no quede únicamente como un documento que luego no tiene una traslación a la realidad y que esto se convierta en un diálogo de sordos donde la ciudadanía le dice al gobierno que el protocolo no se cumple y los ministros del gobierno, diciendo el protocolo, te dicen que la implementación de las políticas del gobierno están perfectas. Entonces, en virtud de que eso es lo que. Se venimos viviendo estas últimas dos semanas, donde el gobierno no acepta ningún tipo de críticas no reconoce ningún tipo de error, y por otra parte tenemos una realidad donde eh, falta agua en los barrios, donde los comedores están cerrando y las familias no saben qué hacer con, con la cuestión de la alimentación, donde se están produciendo desalojos en los barrios, y el juez ha decidido que era una mesa de trabajo como un mecanismo de contralor de la implementación de ese futuro protocolo que traerá a la ciudad de Buenos Aires. Bien. ¿Y a futuro cómo ves la, la situación, qué es lo que sigue en cuanto a, al trabajo que están haciendo ustedes y cómo ven que, que, pueda, que pueda seguir eh, las políticas del, del gobierno de la ciudad en este marco que deja demasiado en evidencia de este casi desprecio hacia los bajos más vulnerables? Bueno, a futuro estamos esperando que se resuelva una medida cautelar, porque estamos... En la justicia con relación a que las personas en situación de calle no estén alojadas en paradores, asignados en paradores, sino que el gobierno la destine a hoteles o viviendas sociales. Y eso lo hemos pedido a la justicia y estamos esperando una resolución las próximas semanas. También un aspecto que ha quedado muy relegado en la política del gobierno y en la agenda pública es la cuestión de la educación. El aislamiento social obligatorio no solamente generó esta desmovilización de las personas en el ámbito público, sino que también eh, tuvo como consecuencia que finalicen las clases presenciales, ¿no? y que se comience una especie de educación a distancia, una, educa una educación virtual. Y en eso el gobierno de la ciudad de Buenos Aires no ha tenido en cuenta cuáles son las necesidades del alumnado porteño frente a esta educación virtual, que principalmente esas necesidades se concentran en dos, que es tener dispositivos tecnológicos adecuados para conectarse a las redes y a internet, que sea una nodo o una computadora, y tener acceso, conectividad a internet. No solamente para eh, las tareas o eh, cuestiones, actividades que tengan que ver con la escuela, sino también para garantizar el derecho a la información. ¿no? Internet ahora es llave que es casi la principal herramienta para que la ciudadanía pueda acceder a la información, donde quizás antes el alumnado podía ir a un parque con casa Wi-Fi, la escuela u otros ámbitos, pero ahora como que en el que está cumpliendo la herramienta de la obligatoria, el único ámbito, y único herramienta para acceder a la información que circula en el mundo es internet. Esas necesidades de, de conectividad y de computadoras o de dispositivos informáticos, el gobierno no está dando ningún tipo de respuesta seria. Hace un par de días se destacó una resolución donde... Se inicia nuevamente un plan para entregar computadoras, pero con condiciones muy estrictas, donde, por ejemplo, si no tenés la asignación universal por hijo, no puedes acceder a esa computadora, o si no tienes la beca alimentaria de los colegios, tampoco puedes acceder. Hay muchas familias que cumplen los requisitos y todavía no tienen respuesta del colegio, mejor dicho, del gobierno, ¿no? y ya ha pasado casi dos meses, repito, de que estamos en el anuncio de salud obligatorio, y serían dos meses de que se vienen perdiendo. De clases, esta familia que no tiene estos recursos. Eh, con respecto a esto, vamos a presentar el día de mañana también una acción de amparo, como agotando las vías institucionales. Tal, pues, hicimos encuestas, le pedimos información al gobierno, planteamos que era necesario que hace una política de que implemente y satisfaga estas necesidades y estos derechos. En una entrevista, el jefe de gobierno dijo que ellos no iban a tener una política para entregar computadoras, porque se que las computadoras se queden en los colegios, porque si no la ciudadanía los perdía, ¿no? Una misma lógica con el tema de la bicicleta, que se adoptó hace unos meses, donde se suspendió el uso del servicio público de bicicleta porque eh, habían desaparecido, eh, o se habían robado a la ciudadanía, supuestamente muchas de esas bicicletas. Entonces, en vez de implementar o mejorar el control, el gobierno decide retraer la prestación de servicio castigando el acceso a ese servicio a muchos quienes no, no, lo necesitan. Eh, veremos cómo está planteada, cómo se resolverá o tomará la justicia esta acción judicial. Son muchísimos los casos que diariamente nos escriben por falta de computadoras, por conectividad, eh, y lamentablemente no tendría que ser eh, la justicia la que en estos casos esté eh, impulsando o estimulando que el gobierno lo resuelva, porque si bien la justicia puede sacar una orden, si no hay un cambio de estrategia, un cambio de mentalidad del gobierno, ese cumplimiento de la orden, de la orden judicial tampoco llega a garantizar y satisfacer las necesidades de la población. Creo que el gobierno todavía no ha adoptado eh, el temperamento necesario para afrontar esta pandemia del coronavirus, y eso lo vemos eh, en discusiones tan básicas como, por ejemplo, garantizar agua potable a las vías de la ciudad. Bien, ¿Algo que quieras agregar? sí Nosotros venimos insistiendo eh, justamente en que existan ámbitos de discusión, eh, ámbitos donde podamos objetivamente determinar qué está pasando con la implementación de la política del gobierno, que es la, el establecimiento de un comité de crisis. ¿no? Comité de crisis que realmente tenga la apertura para escuchar y tomar decisiones conjuntas con las organizaciones sociales, con la ciudadanía en cada uno de estos temas, donde también haya una interacción entre los ministerios y organismos del Estado, porque vemos que, por ejemplo, hay cuestiones que el Ministerio de Salud no sabe qué si está haciendo el Ministerio de Salud Social en los barrios, eh, hay cuestiones que no se sabe cómo interactúa el Ministerio de Salud Social y el Ministerio de Transporte, o cómo dentro del mismo ministerio qué hace, por ejemplo, la UGIS, la Unidad de Gestión de Intervención Social, y qué hace el IOC, o qué hace la Secretaría de Intervención Social Urbana en la 31 no, como que cada organismo del Estado es una isla que toma decisiones de acuerdo a los recursos que tiene. Entonces, por ejemplo, vamos a solicitar agua al gobierno y nos responde un organismo que es la UFI, que es un organismo de bajo escalafón de baja jerarquía, que no tiene mucho presupuesto. Y la respuesta estatal se concentra en las posibilidades que tiene ese organismo. Porque como no tiene presupuesto, lo primero que se dice es no vamos a modificar la política que tenemos de abastecimiento de agua en los barrios. Justamente porque esas discusiones no se lleva a ámbitos mayores de mayor jerarquía, que sí tienen capacidad de decidir el presupuesto de la ciudad, y por eso estamos pidiendo un comité de crisis que, que logre esa interrelación entre los ministerios y donde se sienten personas que tienen la capacidad de destinar recursos de la ciudad de Buenos Aires. Que también nos alarma que con la excusa de que se bajó la restauración, eh, siempre, cualquier medida que implique gastar más dinero para sectores populares, la respuesta del Estado sea el no. Eh, y ahí creo que el Estado tiene que tomar todas las herramientas posibles para garantizar esos derechos, aunque eso cueste dinero y aunque eso cueste destinar presupuesto de la ciudad. Muchas gracias.